La economía del bien común es una propuesta de un nuevo modelo económico en el que, a diferencia de otros modelos, por primera vez es el ser humano el que está en el centro de la economía. Consideramos que el dinero no debe ser un fin, sino un medio para desarrollar la actividad económica y que esta actividad económica debe tener como objetivo maximizar el bienestar de la sociedad. La evaluación de este bienestar se realiza mediante lo que se conoce como el balance del bien común, que es un indicador que mide una serie de valores que consideramos que deberían formar parte de lo que es el paradigma socioeconómico, como serían la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y la transparencia. Desde Regenera estamos desarrollando la economía del bien común mediante el campo de energía que se creó en Murcia, en el cual, además de estar trabajando en la investigación en colaboración con las universidades, tratamos de difundir y de implementar este balance del bien común tanto a nivel de empresa como a nivel de ayuntamiento.